Pero elijo mi ausencia, cada vez se pierde. De forma inconsciente, otra vez perdí el control pasaron tantos meses y en la misma situación Rompiendo mi cabeza contra el paredón seguí intentando, esa la cuestión Y de forma inconsciente Whatever type of shit the nigga buck The incredible Whatever type of shit the nigga buck Shock make the incredible whatever never shit the naked box shot make Sultando los disparos pa' que te quede claro Mientras sonamos caro, sin grabar en estudio Acá no hay amparo, al pantano gusano Si no le di la mano, es que me causan repudio Sigo cubriendo barras contiene mi toque, cargo con un flow que todo necesitaban. puntos con el enfoque que nadie se esperaba. Con el hip-hop en sangre, ya lo dijo el broker. Lo que va a decirlo, lo muestro sincero en sí. Sago un inmensurable aquí. Imponente cual hakai Pongo en la pista que quieran. ya sé que me voy a lucir porque soy incomparable. de cae chibudo Kai, -chi Tengo secreto de la alquimia. Escritos en mi cuaderno. Un tesoro ambicioso, si osan obtenerlo. Que le dicto sentencia, acabó con su presencia. Así que díganme excelencia, porque me volví eterno. No hay negocio. Entiendan que no redundo, les dejo una advertencia. Atentos a mi retorno, el Fénix toma vuelo si quiere. Se come el mundo y ellos de un quinto piso siguen tocando fondo. No escondo el potencial, solo es esporádico, nada superficial. Somos catedráticos, no sean dramáticos. Si falta material, vayan a lo comercial. Éxito automático, una escasez de ingenio. Y nadie se opone a la calma de Corleone, nadie se antepone. Comienzo el asedio al imperio. obsequio el incendio suena, los silencios mejoren lo que proponen. Let's go, let's go. Diferencia del resto, no me hablen de rango de puesto saben que no me banco. Eso les comento que acá presupuesto no presupuesto así que no pay, no gain, dispuesto a correr el riesgo. Tóxico como neón, entendiste, es un barrón, leyenda como Lebron, portando la 23, Volví con otra canción, porque acá faltaba acción, así que dando conclusión 2 and 2, parte 3 Santando catedral, ven los versos quedan claros <tose> Capé con concreto, mi sonido, lo defecto ni lo miro. Es de alto calibre.